Te saludo desde Crescante y hoy vamos a platicar una pequeña historia que se refiere a algo como es la escucha y es la historia del Zen. Te voy a platicar que había un maestro japonés, Nain, en la era del Meiji, ahí por 1868 a 1912, recibió a un profesor universitario que llegó a investigar sobre el Zen. Naín sirvió el té, y a pesar de estar ya la taza llena, seguía sirviéndole. El profesor observó cómo rebasaba o re, eh, se eh, salía el té de la taza, hasta que ya no pudo contenerse y le dijo: La taza está llena, no puede contener más. Y el maestro Zen le respondió. Lo mismo que esta taza está lleno, tú, de tus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo puedo mostrarte lo que es el Zen si no vacías primero tu taza? ¿Cuántas veces escuchamos y no prestamos atención? ¿Cuántas veces eh, no eh, ponemos nuestros sentidos en atención. A mí me pasa mucho. Normalmente cuando estoy en una conversación y no me no me disciplino a prestar la atención debida a la persona, simplemente me pierdo en la información. ¿Por qué? Porque estoy pensando en otra cosa, porque me distraigo fácilmente. ¿Y qué genera eso en ti? Porque cuando me sucede a mí lo contrario, simplemente es, me doy cuenta de que lo que genero o me genera es cierto enojo, cierta molestia que es propia de mí, porque siento que esa persona no me está haciendo caso. Si lo vemos como un espejo, simplemente cuando tú te comportas de esa manera, simplemente o oh, estás lleno de juicios o estás pensando en otra cosa, o te estás distrayendo fácilmente, simplemente le estás mostrando a la otra persona que en realidad no la quieres escuchar y solamente la estás oyendo. Platícame, ¿en tus conversaciones diarias realmente escuchas o simplemente oyes? Si te gustó el contenido de, este, de esta pequeña cápsula, simplemente compártelo y nos estamos viendo en la próxima. Dale like al canal, dale like al... Podcast y nos vemos en la próxima.